En hiperlimpieza contamos con una variada selección de guantes desechables de nitrilo de diferentes tallas y niveles de resistencia, aptos para las industrias alimentaria o farmacéutica, centros educativos o sanitarios, laboratorios, estética, mecánicos o construcción. El nitrilo es un material sintético procedente del carbono por lo que es altamente resistente y no produce alergias. Contamos en primer lugar con guantes azules lisos, sensibles al tacto, con un ribete para que no se enrollen, disponibles en varias tallas. También podrá elegir guantes de color morado muy sensibles al tacto y con textura lisa, igualmente ribeteados en el puño y disponibles en varias tallas, aptos para el sector sanitario. En un nivel de resistencia intermedia contamos con los guantes azul extra, micro rugosos y cómodos, disponibles también en diferentes tallas y aptos para la industria alimentaria o colegios. Para la mayor protección contamos con los guantes de color negro, ligeramente rugosos y con un ribete en el puño para que no se enrollen. ...en diferentes tallas y aptos para peluquerías o tatuadores... ...y para su uso en trabajos de largas jornadas... ...o que requieran resistencia a la rotura y ficción, ...contamos con los guantes extrem, de color negro... ...reforzados y de gran densidad... ...finalmente, podrá encontrar también una selección... ...de dispensadores fabricados en acero, para guantes de varios colores, formas y tamaños. Guantes de polietileno, aptos para supermercados y gasolineras. Y guantes especiales de carnicero, de malla de acero, muy resistentes y en dos tallas.